Desarrollo Humano y Social. Unidad Didáctica 2. Tema, autoesquemas del ser humano. ¿Qué son los autoesquemas? Los autoesquemas son las creencias e ideas que se tienen sobre uno mismo. Los autoesquemas son importantes para el autoconcepto general de una persona. Es decir, son las imágenes e ideas que se tienen sobre su propia personalidad. Los autoesquemas son cuatro. El primero de ellos es el autoconcepto. El autoconcepto es lo que se piensa de sí mismo. Consiste en una descripción mental, que se tiene en tres dimensiones, cognitiva, afectiva y comportamental, y en sus áreas, familiar, educativa, laboral y social. El segundo autoesquema es la autoimagen. Esta se refiere a qué tanto se gusta a uno mismo en términos físicos y se relaciona con la comparación social y el éxito alcanzado con el sexo opuesto. El tercer autoconcepto es la autoeficacia. Este consiste en qué tanto se confía en sí mismo. Básicamente es la capacidad de ser competente o no en determinados ámbitos y obtener así los resultados esperados. El cuarto autoconcepto es la autoestima. Esta fundamentalmente se refiere a qué tanto se quiere uno mismo. Es en términos generales la valoración que se hace de sí mismo y las diferentes representaciones que se tienen en la vida diaria. Un ejemplo sencillo de un autoesquema podría ser el esquema sano-enfermo. Una persona con ese esquema podría considerarse una persona consciente de su salud. Esto la obligaría a cambiar sus hábitos alimenticios, a saber muy claramente qué comprar en el supermercado, a saber qué actividades deportivas realizar, etc. Otro ejemplo eh, pueden ser los superhéroes, como Superman, Hulk, Spiderman o la Mujer Maravilla. Todos tienen en común que desarrollan un esquema normal durante el día, pero cuando el deber llama, adoptan el esquema de superhéroes. Alcaldía de Medellín cuenta con vos